...importante apoyar a todas las víctimas del huracán Ian. Te quiero preguntar, Yan Luca, ¿cómo ha sido para ustedes eh, colaborar con latinos y el hecho de que puedan eh, lograr, pues, digamos, valga la redundancia, colaboraciones y con quién les gustaría hacer alguna pronto? Sí, yo creo que la mezcla entre este estilo que... Que, que es diferente de, to, de toda la música, claro. que, pero me acuerdo en el 2013 hicimos un dueto con Belinda, eh, constantemente mía, se llamaba una canción, era muy interesante una voz así, eh, con, con nuestras voces, esta mezcla, y también hicimos duetos con Barbara Streisand, con leyendas como Plácido Domingo, Increíble. y nos gustaría, estamos trabajando en un nuevo repertorio también en español, para el próximo año que vamos... A, a volver de gira también en Latinoamérica vamos a volver a México también eso, eso. y te vamos Ay, a invitar sí, al concierto te van a invitar, ya escuchaste ya, quedó, grabado. Sí, sí, quedó sí. grabado en Puerto Rico también, Ahora, si quieres quiere, nos vemos allá no, pues nosotros encantadísimos, pero antes de despedirnos creo que Ignacio cumplió años recientemente ¿no es así? sí, el, el 4 de octubre ¿Ayer? ¿no? ¿Hoy? Hoy es 6. Ay, yo estoy perdido. ¿Cómo se si dice? ¿Cómo se va Ay, canten cumpleaños en italiano, a ver cómo se canta en italiano. Ay, tanti auguriate, tanti auguriate, tanti auguriame. ¡Ay! Ay me ¡Qué belleza! Ya bueno, sabes que 28, 28. 28, 28. ¿28 años. Ahí mi edad. Ya no sentí. Ah, mira. Eso. Tenemos 27, 28 y 29 ¿De verdad? Sí, sí Ah, es un súper joven Ay, sí éxito sí. Y, ¿Y ahora sin barba, no? sin barba ¿Sí? Con barba me, De 40 Ah, bueno, dice él. Gracias por acompañarnos, chicos Ustedes un en placer. casita Les repito y les reitero Importante apoyar A todas las víctimas del huracán Ian Y qué bonita manera de hacerlo A través de la música Así que si están en la Florida Vayan a Soul Race Y si no están Lo apoyan a través de la plataforma Así Exactamente es. Nos sí, vemos este domingo Ahí lo tienen El domingo Bueno, tenemos todas las informaciones En el Instagram ¿sí? Ahí eso. vamos para el Instagram De Camilo, chicos me quedé pensando en eso de dar 100 conciertos por año <ríe> hay que tener mucha, mucha disciplina para eso por cierto, cuando ustedes van a ese concurso de la radio y televisión italiana ¿ustedes habían pasado por alguna academia de música o eran completamente autodidacta? no, no, solamente autodidacta hicimos alguna eh, lección de piano, de instrumentos musicales y con la iglesia, en el choir de la, de la iglesia oh pero después que nos encontramos, hemos empezado a um, tener vocal lesson ¿Y siguieron yendo a la iglesia después o se olvidaron de la iglesia? No, no, no. Regresamos. <ríe> Vamos a hablar de alguien, de alguien que en la cultura pop del mundo entero ha dejado un, un hueco extraordinario, una especie de agujero negro porque con la muerte de Ennio Borricone todos todos de alguna manera nos quedamos un poquito más desolados. Quienes la conocieron de, de, dicen que es un hombre imposible de etiquetar porque era lo mismo un intelectual que una estrella del rock and roll. Eh, ya luca ¿cómo era Borricone? Tuvimos el honor de conocerlo en el 2011 mil... eh, cuando estábamos grabando el primer álbum en Roma y cantamos también una de sus bandas sonoras en el primer álbum. Y él estaba en el estudio eh, cerca, ¿no? Y a veces pasaba a escuchar, dándonos consejos. Y, y luego, después de unos meses, tuvimos el honor de cantar esa banda sonora. Y él con, conduciendo con su orquesta de 100 eh, músicos en el escenario en Roma, en Piazza del Popolo y eso fue así empezamos nuestra carrera con Morricone por eso cuando empezó el COVID y que estábamos en casa todos cerrados y tuvimos la oportunidad de, de ser creativos y de pensar de hacer algo nuevo y por eso pensamos de hacer un tributo al compositor más importante italiano del, del siglo de este siglo ¿no? y fue un honor un tributo del que está implicado andrea su hijo ¿Cómo fue trabajar con Andrea eh, Ignacio? ¿Fue fácil o, o lo puso difícil? Uh, bueno, no te escuché bien, pero pienso que te entendí. ¿Cómo con Andrea? Sí, uh, bueno, él es, es, es, es un, un gran artista, un gran maestro, él también. Y, y una persona eh, muy fan. Eh, y fue, fue lindo, fue a compartir el rato y, y esa conciencia con, con, con él. Pero sobre todo escribió las letras de nuestra versión en inglés de Ecstasy of Gold, de la película The Good, the Bad and the Ugly, de Clint Eastwood. Uh -huh. Y esa es una versión única porque no hay, es la, la primera versión eh, cantada, sí, sí, en, en inglés. Para los televidentes de Estados Unidos hay un especial maravilloso de PBS, de la televisión pública, con ese eh, homenaje, de los chicos del Bola Morricone que vale la pena en cuanto vean que lo anuncien véanlo porque es una cosa maravillosa eh, eh, Piero es cierto que el primer álbum como grupo fue grabado precisamente en los estudios Forum en Roma que fundó el propio eh, Morricone eso es verdad sí sí fue el primer álbum que lo hemos grabado en el tú? 2010 en Roma en los estudios que el Morricone eh, was one of the founder Cómo se dice founder, eh, el fundador no funda, de, de ese estudio. Y um, ahora cuando presentamos y, y we released el, el último álbum tributo a Morricone, hicimos la presentación en esos estudios porque hay algo que nos conecta a Morricone al empezó cuando empezamos en nuestra carrera. Es un lugar maravilloso eh, en Roma, es abajo de una iglesia muy grande y entonces invitamos a todos los, los eh, periodistas, sí. periodistas, hicimos un live de ocho, ocho canciones y para hacer vivir a ellos lo que hacemos en una recording session. Y entonces en un estudio la gente no sabe lo que pasa en un estudio de grabación. Entonces eh, nuestro eh, desire era que los, peri los periódicos vivían... Los periodistas vivían lo que vivimos nosotros en el estudio.